Cuchara, tenedor, cuchillo, plato, servilleta, vaso, jarra, frigorífico, televisión sofá revista silla mesa escoba lavadora lavavajillas cama secador, jabón, toalla, peine, colonia, esponja, pasta de dientes, cepillo, de dientes, llaves, puerta, ventana.